Tío, me encanta, también tenéis por supuesto el 7 b abajo que tiene un montón de gatetes y de cosas monosas, eh, literal, eh, muchas gracias siempre a todos y a todas porque ya sabéis aunque pasó un día os extrañaba realmente hoy empezamos con Clonoa 1, obviamente eh, el 2 ha sido muy extraño, muy muy extraño, prefiero eh, quedarme con el recuerdo del árbol que sí viví, eh, el otro es que me parecía que yo lo había jugado, se pueden putear muy fuerte con las cosas que hay en el Disper. Mm, sí, no, campeón, tampoco son cosas, yo qué sé, o sea, en el LOL, 3 segundos o 15 segundos si utilizo una habilidad, pues bueno, le mato a golpes básicos, a putillazo. <risa> este clonó a uno, o sea, este es diferente a los dos. Este, eh, yo, o ¿sabes? Por este juego le cogí mucho cariño. No sé si lo escondé, pero eh, a traer eh, a eh, el gato más antiguo de, de 12 años. ¿En serio lo ató un perro? No, no, no nos lo dijiste, campeona, a caso, y eso. O sea, pero estaba afuera, o sea, ¿se salió para fuera el cabrón. Aquí vais a ver básicamente por qué Clonoa tiene el anillo eh, Qué es lo que pasa con el anillo y qué poder tiene el anillo Es a llevarlo al veterinario porque está eh, coceando y tiene una pata en serio chá, Pobrecillo, hostia A ver, los gatos también son muy... Pero vamos, wow, y si es un perro a lo mejor, que no tiene ningún tipo de educación igual, macho Te lo prometo Vamos, wow, con un gato más o menos no se va a chantar, ¿sabes? En plan de un puto perro, pero... Que vaya, me, me cago en la leche, que puta mala suerte también, vamos wow. Súper guapo este es el. ¿Os acordáis del otro bichito que nos lleva en el principio? O sea, en el 2, que es como nada. Así, todo bonita. Pues este es una puta gota de agua. Empieza Clonoa, tío. Pero este que lo Clonoa sí que me acuerdo, tío. Este Clonoa, sí, claro, y estaba todo perdido, se lo decía, yo Os lo prometo, yo se lo decía también a mi hermano. Decía, y a Luki le decía, pillo, yo no recuerdo el 2, tío. sea, lo que te digo? El 1 sí, pero el 2 no. Ahí está la campana. Ahí es donde Carmen Torito, ese es el primer boss. Me acuerdo perfectamente. Pero este juego luce de otra manera, ¿sabes? Es mucho más corto y no es tan puteante, tío. O sea. No sé. <risa> Aunque sea una estafa, porque vienen las dos cosas incluidas, tío. El perro de la señora de la casa de al lado, eh, no sé si solo eh, fue el perro eh, grande o los tres. ¡Hostia, los tres perros! ¡What the fuck! Fue es que si no nos tiene atado ni nada, campeón de Santri, flipa. Porque un perro grande y dos, eh, dos cagadas chicas, eh, que si la patean se muere. O sea, los perros chicos no creo. O sí. Es que claro, los perros chicos son más puto agresivos muchas veces, te lo prometo, Santri. En plan, el típico perro es un Yorkshire que es como una rata con pelo, que si la pisa hace. wey De una. Yo le dije a esa vieja culiada que no soltará el perro de que atacará a los gatos. Claro, o sea, que por lo menos si vas a sacar a los perros fuera, que tengan más o menos, yo que sé, el control de ellos, ¿no? O sea, qué guapa la canción. ¡Guau! ¡Wow! Os lo juro, tío, qué vibra, tío. ¡Diablo! ¡Qué guapa la loca! Este es el uno, tío. ¡Diablo! ¡Es igual! Yo empezaba igual. ¡Qué ilusión, tío! La verdad es que, en cierto modo, cuando tú la mierda, me gusta mucho también. Un pedazo aquí, porque muchas veces la potra que tenga el otro nota. Aunque sea un par de días eh, A ver si agosto, agosto está bien, campeón O sea, viene gente, viene mucha gente Pero no viene la misma... ¿Sabes? El primer mes son familias El segundo mes son mejor personas de nuestra edad Ya en septiembre ya me entendéis O sea, el tercer mes de lo que... Dios, el bicho se me acuerda El puto... Yo, me traumatizado el bicho ese, hermano, ¿eh? Loco, ya veréis básicamente lo que quiere tramar el puto... Eh, es que es un cabrón, el malvado del juego, tío Hijo de puta, tío O sea, literal, ¿eh? Es que yo sí si me, eh, me ponía a leer eh, lo que pasaba y eh, me traumó eh, feo. A ver, Aro, yo de pequeño era mucho de, ¿sabes? Tirar para adelante. Literal, en plan de una, solo para adelante, ¿sabes? A mí me pasaba, me pasaba campeón aluqui después me, me pegaba perdido un buen rato. Claro, tío, estamos eh, a 90% de ocupación, eh. no, claro, o sea, ese es el malo de todo El puto tucán. Es una locura, Nacho, y todavía no ha llegado a agosto, como estábamos hablando con Miguelillo. ¿Qué tal, campeón pibardo ¿Cómo estamos? ¿Cómo, va el vinecito? Me cago en la leche. cabrea aunque juego? En el FIFA, campeón. En agosto mi pueblo se peta. Uf, agosto horrible. <risa> o sea, para todos para, para todas las comunidades, tío, creo yo. O sea, y todo el mundo. Toma, más... es el lo que pasa campeón. O sea, ey, está jugando al cycle. Eh, pues currando mucho, chapa. Intentando estudiar un poco y salir los días libres, aunque sea un rato. Bueno, algunas partidillas eh, entre los días. Hombre, claro, un poquito de lol un poquito de gertón viene bien siempre para desconectar. <coughs> o van para ir ya ves, tío. El, el Nacho tiene un montón de personas en flipa. Mi pueblo tiene 27 cada habitante y en verano se pone, tío, con 50 cada habitante o algo así, increíble. Me ha salido el puto vegeto ultra en el Dragon Ball Legend. Eh, ¿Qué juego era ese? El de peleas, que siempre os digo, por supuesto, que jugué con Baldi Nacho, campeón. ¿Dónde? <coughs> igual, ¿eh? ¿eh? Viven sobre 20k de bichos en verano, son casi 50, son casi 60, es una locura. O sea, no hay espacio suficiente para tantas personas. Ahí tenéis <coughs> a este niño, los que estáis entrando nuevo el nuevo bot, del, el, el Disper, ¿vale? Que lo tengo que configurar mejor, perdonadme uno es de Ah, el de las burbujitas, qué gracioso Eso está guay, yo lo tenía en su momento Y ese año, eh, no, eh, no sé qué ha pasado eh, Ha venido muchísima gente, o sea, es eh, más que En otros años antes de la pandemia, está petado Uf. Eso agobia, campeón, para la gente Todo esto de allí, agobia, mucho dinero obviamente Se gana mucho más, campeón, pero Lo comió por lo servido, ¿no? Qué alegría, campeón, Lucky a lo mejor es eso Sabes que cuando tienes un team, son team nerviosos eh, suelen, durar, suelen durar un par de días, dependiendo, ¿no? También la tensión que tú tengas en, en, en el párpado, literalmente. Me alegra saberlo, me cago en la leche, qué alegría. Entonces, me parecido. Es que los poderes de costa se ponen casi, entonces, iguales eh, de gente. Yo no sé dónde sale tanta gente, campeón Chape, ¿cómo se lo puede permitir? No sé, ¿eh? No era de la pulvita, ¿no? Es otro. Ah, ¿en serio? Che, qué gracioso. Eh, qué guapo, el primer boss, tío. Era la polla, hermano. Parecía de Play School, en la caña. ¿Sabes? No tiene pies, pero. Y trato de eh, que se gana más papa claro, campeón, incluso en negro. Ya me entendía a lo que me refiero. Tío, qué guapo. Y esto sí que lo recordaba, compadre. Claro, cuando vino Lucky, tío, yo lo decía. Yo, yo, lo decía. Le digo, yo, yo, no me acuerdo, tío. O sea, ya cuando me lo dijo Nacho, que yo no lo jugué por pues flipas, ¿sabes? Esto era así y yo le tenía que pegar ahora en la puta cara, ¿no? en el culo. Era en el culo porque se distraía, ¿no? O sea, era sin, tío. Sí, sí, era sin, right, right. I un mind fucking kidding me. Increíble. ¿Tú lo has dado? Eh, eh. Literal, campeón, que es la cosa. Eso, es... Eh, a ver. Mmm, está fatal, campeón, para que te vaya en ti. Tiene que estar en el suelo. Cuando caiga, ahora. Él se distrae, ¿no? Ah, no, y yo. Ah, entonces te puedo pegar porque eres bobo. Me encanta, tío. Espero que os mole... A ver, el 2 está muy bien, pero a mí me gustaba este mucho de pequeño, el único que jugué. El otro es que me, yo, me he enajenado yo. ¿Se ve muy bien el clonado 1, ¿El que no estás llenando. Sí, brutal, y yo arte caso, y yo flipaba flipado con estos juegos, Nacho, y yo. A ver, los jugué gracias a ti, literalmente. Si no, no, no los habría jugado y yo, pero, sí, igual que el puto Mario 64, pero el de verdad, ¿sabes lo que te digo? El que no tenía gráficos, y... Yo, era polla, yo. ¡Yo, qué guapo el ataque ese, loco! Guapísimo. No me acuerdo de las fases pero. ¡Qué guay, tío! A ver, este yo creo que se va, va a pasar más. Yo me entendéis, no. Me... O sea, me alegra saber que también os parece que se ve bien, porque yo pienso que eh, la han hecho muy bien, obviamente. El juego lo veis y tiene el mismo concepto, el mismo diseño, pero aquí se ve full HD, O ¿sabes? Como actualmente, casi todos los juegos. Porque, claro, hechas he he dos o tres horas más, un poco por aquí, otro día he hechas cuatro, claro, o sea, y encima las inspecciones haciendo que hay, campeón. El primer juego, eh, Furro Cookie, eh, que jugué Literal, ahí no había ni fue eh, Furro Mi hermano Nacho, increíble, o, o yo creo, o sea Pero me flipaba, yo eh, arte caso, o sea, me flipa El lore, eh. a ver, el otro, o ¿sabes? a mí me molaba Mucho más la burbujita, el web pop, me molaba mucho Más, tío, como, sabes, su power Me molaba mucho, tío, o sea, flipa En verdad, yo creo que este juego lo había vivido de una manera diferente Es que el otro me parecía demasiado difícil, tío, o sea, en plan Hasta por nota de 27 años En plan, no lo no recordaba de esa forma tan me, me da, porque como no puedo estar concentrado al 100% Una contra reloj imposible, tío y eso, eh, eh, eh, eh, ¿te crees que te lo van a pagar? Eh, a ver, es la cosa Es la cosa, campeón, tantas horas, o sea, 14 horas al día Ya me entendéis, ¿de dónde va a salir? Creo que mi hermano ha a este juego, me suena demasiado Claro, campeón, este tiene, te este tiene que sonar mucho más campeón este, este es la conexión con el 2 Que traje eh, al principio de esta semana Porque es lo que estoy hablando con Luki y, y ya el Nacho me resolvió la duda Yo es que el 2 no lo jugué nunca Yo jugué al 1 Entonces, sabes Tu hermano que eh, O sea, solo me saco un par de años Y el eh, Nacho, sabes De la misma quinta casi O sea Literal campeón, que tiene que ser básicamente este juego. Porque era más complicado en España eh, que viniera un juego descatalogado, que no vendiera mucho, como ha dicho Lucky antes, cierto, a España. O sea, comprar menos ejemplares y había... O sea, es que, claro, es estadística de marketing, ¿sabes? Si lo compran menos personas, compro menos, ¿no? Compro, yo qué sé, ¿qué te digo yo? El Duque Nunca, ¿sabes? De una. O el Dragón que es... Eh, es que la cosa... me mola mucho más el uno, mucho más puro. Más infinita mil eh, perros flotas vendrán a nuestro pueblo eh, para beber y eh, fumar carelos durante tres días. <risa> Todo niño... ¡Wow! ¡Wow! Una excursión o algo así. Y menos, uff Qué locura, campeón Te compadezco porque amo Espero que se comporten de manera respetuosa Como los chavales que están que estáis aquí tenéis 20 años, tío En el papo los huevos, ellos Madre mía Increíble, 100% Joder, pero vaya, eh Literal, el niño de Roblox No sé, yo no voy a malgastar tiempo Ya lo sabéis, de más campeón en los Pero vamos Dispante, ellos Siga la pregunta para entrar en un chat, ¿no? O sea, de una manera ¡Pamela! Qué guapo, ellos, este bo... este vos. Bo... Era la polla el bicho este, ellos Además me gustaba mucho más el Clona 1 porque... Mommy, <risas> qué gracioso. Era mucho más de bosses, ¿sabes lo que te digo? Había menos plataformeo y yo, pero había más bosses y estaba guapo. En plan, yo estamos en el segundo boss, ¿sabes? Llevo una hora jugándolo, está bien. Una hora en el otro juego no había visto ni un boss, compadre. Y que yo no me acordaba, claro. O sea, este no me acuerdo cómo era, sinceramente, pero creo que era cuando me tiraba agua, ¿no? Algo así, tío. O algo así, ¿no? Ah, no, ahí can remember. Ajá, ahora, ¿no? ¡Hijo de puta! Eh, vale Let me think about... ¡Ajá! Ajá, entiendo, entiendo Y perdonarme el espontáneo, eso es el típico pan que, ya me entendéis, ¿no? Que se desnude y se tira al campo, el niño ese Sabrá Dios, la verdad, ni me acuerdo sinceramente De la persona, esa persona superflua eh, Hay a la patada en cada canal de, de tweets, obviamente y, y yo creo que El deber de cada uno es banear a ese tipo de personas a mí no me aporta nada a alguien así, ¿sabes lo que te digo? Tampoco me morir ni mucho menos A ver si era así, tío ¿Ah no era así? Bro, ¿cómo era, tío? Entonces, picha Y aparte que vaya preguntas fuera de contexto, ¿no? O sea, bro No es adecuado entrar a un canal así ¿Tú qué piensas, no? ¿Tú qué te crees? Estoy aquí como la mayoría de los creadores de contenido de mi, de mi nivel, hermano De nivel pequeño Aquí de gratis porque piensa que se va a hacer rico, va a ser o Pues claro que no, compadre Yo no tengo ese concepto, ¿sabes lo que te digo? Yo no soy un niño rata ni tampoco un adulto que tiene, ya me entendéis No, eh, problemas derivados por supuesto En este aspecto de lo que es un trastorno De personalidad, yo sé lo que hago Y sé lo que por supuesto quiero hacer Y si lo consigo no, eh, todos forman parte De un proceso elaborado, enorme Y un esfuerzo increíble todos los días A diario, y el no tirar la toalla Compadre, hay gente que no es valiente Pero la gente que afirma cosas desde el anonimato De internet, sinceramente Le falta dos cojones, pisa Si no te ha bajado los cojones todavía no es mi culpa Ok, eh, según yo, eh, le tendría que pegar eh, cuando eh, cuando salta para eh, vestir aquí, o sea, pero al bicho, dices entonces. Ahora ya no me ha aceptado lo de pegarte, o sea, de, de lo de pegarle con el boss básicamente al bicho. O sea, a la, a la bola de pincho. Entonces ahora le tiro al bicho, al boss, o sea, al que va controlándolo, ¿sabéis? Porque en Cataluña se hace un concierto durante tres días, uno... Eh, hostia, en un pueblo, ¿en serio? En un pueblo diferente cada año. Y este año tocó en nuestro pueblo, voy a sufrir y ser esclavizado. Pobre, mis padres durante tres días y tendré que estar aguantando a <risa> ese... Eh, Julio, eres un borracho, literalmente. <risa> nah, pero a ver, pueden que se comporten bien también, campeón, en 6. ¿Me lo que ha dicho Pibardo? Ahora sí, sí, ahora sí, campeón. Ahora caso. O sea, qué guapo que haya cambiado la fase, ¿sabes? O de Play uno remasterizado, gente flipante. O sea, antes le he pegado al bicho con la, con la bola de pincho y ahora le pego a él. Qué guapo, tío. Muchas gracias, campeón. Y por eso me ha habitado dos poderosos. Me cago en la leche. Lo dudo. Yo, a ver, sé que es difícil, pero sé que hay Una probabilidad también, ya me entendéis De que, de que sea así Por ejemplo, aquí, chaval de 20 años Tenéis menos, tío, soy muy educado, me mancho hago. Ahora mismo tengo mi cerebro Dividido en dos ¿Y eso? La parte izquierda que quiere jugar Fortnite Ya la parte derecha que le quiere meter una paliza A la izquierda por querer jugar Fortnite ¿Y eso que quiere jugar Fortnite? Ah, vale, por lo de, por lo de Goku, algo campeón Ahora ya tiene que morir, ¿no? ¡Bum! Qué guapo, tío Trabajar hasta eh, Hasta tarde y el domingo tengo que madrugar muchísimo porque tengo el campamento de Taekwondo. El campeonato de Taekwondo, hostia. Eh, o sea, qué putada eso, campeón. Eso es una putada. A ver, todo es cuestión de organizarte bien, pero es complicado ahora eh, conciliar el sueño de primera. ¿Sabes lo que te digo? Cali Sensei, en plan con la calor que hace, a lo mejor tarda un poco más dormirte. No, pero no sé por qué. Y eso, hostia. Bueno, a ver. Puede, puede apetecerte un rato, peón Te recomiendo que te mires los juegos que hay gratis en Epic Game, Todos y todas, que hay uno bastante guay El de la derecha, tío El que es como de furro, lo tengo instalado para jugarlo ahora Y el Star Wars Battlefront de la Play eh, 2 También lo tengo ahí <risas> Si van a salir 4 skins de Dragon Ball en Fortnite Yo llevo el tiempo sin que me dejen entrar eh, al Fortnite o sea, te han baneado algo, ¿no? No, campeón, sino que no tienes tiempo ahora mismo, ¿no? A 6 Este era el c tío este es, la, este es el padre del bichito del cabezón, tío Qué gracioso ¿Qué está apareciendo el 1? No tiene nada que ver, por supuesto, con el 2, ¿no? O sea, o por lo menos yo lo veo de esa forma Es mucho más entretenido, tío A la larga, ¿no? Pienso yo O, bueno, a ver Es mucho menos monótono Aquí no hay tanta reiteración de mapa O de checkpoint, tío O sea, bueno, de tanto checkpoint pero está guapo, ¿sabes? No sé, yo lo recuerdo a un cariño Me acuerdo que después del quinto gol, a lo mejor no me acuerdo de mucho de los juegos, pero me acuerdo que con el bicho ese se podría hacer una, una carrera, tío. Es que no sé, y eso. Estoy súper rayado con lo del cajé. De, lo del cajé, de, no te preocupes, campeón. Ese tipo de chatting. Cosas en plan como podcast, en los cuales tú llevas a una persona, lo entreviste por ejemplo, una psicóloga, un biólogo, un naturalista. ¿Sabes? Ese tipo de cosas sí que me las como mientras que edito. No te voy a mentir. Eh, aquí en Twitch, pero siempre contenido que yo vea que no está adulterado. Literalmente. Eh, porque qué casualidad, es eh, que nos llegó eh, Se quita todo, no, no, literal, yo me quedé flipado O sea, ayer fue el día de, de esa promoción de bah, Antes era con el Discord, y ahora con esto Y de nuevo, gracias, pero si no lo escuchaste antes Por lo del Disper, te lo juro, Sarai, está muy chulo lo, lo que pasa es que ahora mismo no, sé, no lo configura Del todo, literalmente En plan, no me sale eh, En escena la, Ni vamos ni el Wiggins ni, ni pollas en vinagre, pero lo, lo conseguiré eh, Básicamente, no eh, Ya me entendéis, eh, sabes, Utilizarlo al 100% me he repartido en el culo, eh, yo me piqué. ¿Y eso, campeona? ¿Dónde, Lucky ¿En el Fortnite o dónde? Ey, ¿ya hiciste lo que te mandó tu madre? Y es que todavía fuera eh, de una cuenta de amigos eh, cercanos, pero gente que eh, ni le hablo. Y me hable de su contenido, sinceramente, aunque suene mamón, eh, me vale una eh, hectárea eh, de verga. No, no, te lo prometo, Sarai, te lo juro. Mira, antes ha venido... Mira, el claro ejemplo del niño que baneaba antes. Tú, tú ves lo, los comentarios pura gonorrea. Niño de Free Fire, el niño... Papa, o sea, me dice, papá con toda la confianza ¿tú eres, tú eres feliz haciendo esto, tú eres tonto, hermano ¿Tú qué te crees que yo soy aquí el típico creador de contenido que me creo yo famoso, que quiero buscar fama, dinero instantáneo? Tú eres tonto, hermano. Yo lo que quiero es ver florecer una comunidad, creada desde cero, jugando a videojuegos, tío, creando un contenido humilde y haciendo feliz a las personas que me vean a diario, compadre. Eso para mí es ser streamer. Y ya el crecimiento exponencial lo, lo dictamina el tiempo. ¿Será gilipollas el niño? Ni le contesté. Yo lo que hago cuando me mandan ese tipo de cosas si son ingleses. Gracias, campeón. Y luego por eso me he habitado. Hey <risas> ¿Será? ¿Será, gacho? Qué más monzón que este. Y luego. El Borja, Escalones, eh, Dasco eh, No sé, de, ¿de qué palo va? ¿Qué pasó a mi hermano Álvaro? ¿Cómo estamos Es la cuenta de, de la novia de Álvaro, de Carmen tío, Increíble, gracias a El por eso me habitado ¿Cómo va este día tan caluroso? ¿Está mejor por ahí Sevilla? COI más o menos hace menos calor O sea, hace calor, no te voy a engañar Álvaro Pero mucho menos, ¿sí? mucho menos Pesado que ayer, obviamente Tío, qué guapo este bot, tío. este, este boss no me acuerdo yo Hermano, o sea, no sé qué coño hay que hacerle Ah, vale, entiendo, entiendo, ya le pillo la dinámica Tirar la, la, la bolita ahí, ¿no? ¿Y cómo está Super Álvaro? Me cago en la leche, sí, sí, eh, ya lo hice y, y sí, eh, ando eh, manca en el Fortnite, pero me salí porque tengo que desayunar. Que aproveche el desayuno, campeona, vamos, que le den por saca a Fortnite. Y no te preocupes, ya me jodería, todo lo malo fuera eso. Ah, el Fortnite es cuestión de calentar siempre. Yo antes me lo tomaba muy en serio, calentaba antes de empezar directo de Fortnite, bueno, con vosotros aquí. Pero ahora ya ni caliento ni nada, voy <coughs> directamente a tiro hecho. Que no pasa nada, literal, es un juego... los Eh, ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿Yo? Yo, o Álvaro, Álvaro, ahora mismo está en la cuenta de, de, de, de, de su marea de Carmen. Por fin le di, coño. Me cago en la leche. Bueno, eh, me voy eh, del Fortnite. Disfruta campeón en Assassin's Creed de eh, una. Yo después jugaré al Star Wars Battlefront de la, de la Play 2. Que lo tengo ahí que me lo compré por 5 euros en Steam hace pff, una pila de, de meses. Por lo menos 5, eh, aproximadamente. Hostia, ¿eso? Qué guapo, Nacho. ¿Tú te acuerdas de vos este, hermano? Yo no me acuerdo. Yo a lo mejor voy aquí. ¿Sabes? Pero qué guapo, ¿no? yo la puta, la puta planta carnívora. Bro, que se me cae en la puta cabeza, ¿no? Hermano, tú no vas. Ah, cuando me pones solo cae. Ajá. Boom. ¡Let's go, guachico ¡Oye! Te lo resume, sin más Aguanta hacia el suelo, literal, me recuerda a eso a golpe de remo. ¿Y cómo, cómo te ha ido la mañana, hermano Álvaro? Está menos agobiado el clima por allí hoy. Sus muertos ellos. Sí, da igualmente, churra. Ah, que ahora le puedo tirar todo lo que quiera. Ajá. Ahora comprendo, fillo de una grande puta piroca. Uy, ¿Yu, yu, uy, yu, yu? ¿Hasta dónde va a crecer eso? Los Power Rangers. ¡Uy! ¡Hijo de puta! Te ha dicho, coño, el personaje, yo no te digo nada uy, uy! ¡Esto el tobogán Escúchame, vente para acá, cabezón Te voy a pegar la jica, cabrón, ven, pum Hijo de fruta Eh, para de la emoción, pelotudo Me cago estos muerto Hijo de fruta, que me quedan tres corazones es eh, coño, coño A ver un momentito, gente, a ver si Ahora, me cago <ríe> Pero, pero bueno Con la calor que hace y los fallos que, ¿Es que no esto que es? Ahora ¡Sí! ¡Oye! ¡Ente lo resumas y no más! La planta carnívora guatora. ¡Eh! ¡Planta carnívora! Igual al parecer no. Eh... Daco, y es curioso, que eh, eh... me mandó el típico link eh, que Diablo usa eh, para eh, asustar gente eh, sacando la información. Diablo, el chaval de tu, de tu canal, ¿no? Claro, ¿qué es eso? O sea, son super enlaces que te redireccionan a cosas súper tubias y te, que te empiezas a recopilar cookies. ¿Sabes? Y harte caso. Si sí, ya, eh, eso es la mitad del juego. ¡Qué guay, tío Nacho, qué chulo! ve Este es mucho más ameno, hermano. Llevo una hora. Bueno, dos. Hostia, dos horas, hermano. Me voy al Fortnite ya, churras, se me ha ido la pinza Ves dos horas más o menos la mitad del juego, está bien, tío O sea, el segundo me, me ha rayado tela O sea, me mola, pero me ha rayado, me lo haré fuera directo Es mucho más denso, este es más divertido, ¿no? Tenéis voces cada fase casi, está guapo, en verdad El otro es más... Yo qué sé, tío, más complicado, o sea, <risa> <risa> hay que ser tonto A ver, eh, de clicar ahí, sí, una hora más eh, Y lo acabas, eh, dice, coño, es la polla Hostia, no lo dijo Lucky, Nacho, yo no lo sabía Como un lenguaje, tío, eh, que se creó el, el creador de juegos, tío Fuera coña, lo que sería la hostia es que cuando manden ese tipo de cosas, es, eh, mande, eh, mandarle un PNG de una polla y que esté camuflado de tipo, eh, que le mandes al PNG de, de, de Google, pero eh, que el enlace sea de YouTube y cuando eh, lo abra, eh, le salga la pantalla. Eso es móvil, campeón, te lo prometo, y Lobo. Pero sí, le, manda, le podríamos mandar una. Bueno, no, en verdad no, porque nos banean, campeón, nos banean, nos banean. Qué alegría, mi hermano Álvaro. Oye, estás más, más chidos, ¿verdad? ¿Viste eso, no? Lo de los hashtags. Y yo, pues funciona. Ahora mismo después lo voy a probar con el Fortnite. No sé si era parte de lo que era Cathead, pero obviamente es utilizar el mismo patrón. Seguir investigando Pero muy importante ver las recomendaciones de hashtag, tío Fuera de coña Nosotros lo vamos a tener que hacer Cuando ya estemos más arriba Nos seguirán muchas más personas Y verán Y habrá pues, más visualizaciones, obviamente Ahora pues tenemos que tirar de eso, ¿no? Si de, eh, si de lento son como eh, tres o 4 horitas Déjalo eh, para mañana Y lo acabas en directo Sí, es mejor, Nacho y demás Sábado, chill Me parece la polla, tío me, me, se, me ido, se me ha ido la pinza, ¿eh? O sea, a las dos horas no me, me creía que iba por una hora y media <risa> Una hora y media a me decir no vamos a Fortnite Pero que tengo que jugar a Fortnite Al, al Valorant Tengo que meterle Bien eh, duro, por supuesto, al juego nuevo este de, de p -game que dieron eh, la verdad que eh, tenemos una una tarde ajetreada. para bien merendar pero eh, no voy a merendar cualquier cosa voy a merendar una ensalada que una ensaladilla rusa que gacho tío seguro que tu hermana no va también al mismo tiempo que aproveche campeón que el final es súper guapo sí es bonito pero es triste también el lore tío es curioso porque yo eh, el, el lore era triste Nacho es curioso porque eh, yo no que tenga algo que hacer eh, con mi vida es eh, más que mis estudios fuera de eso pues mira eh, cómo terminé una campeón pibardo Hey. Y por eso me habitado Granpa, tío. Ya llegamos para acá, eh o sea que nos queda un poco de juego. Ese suyo de viejo, gente. Ese suyo de viejo, gente. Ese suyo ahí con una pipa. Bueno, ¿eh? well, he's safe. Me encanta. Eh, hey, ahora, ahora es cuando venía. Ahora creo que era un bot bastante. Este sí que. Este se me complicaba, tío. Cuando era pequeño, este bot se me complicaba porque, si mal no recuerdo, creo que era aéreo. Creo, entonces es complicado. Gracias también por comprender y ya me entendéis, ¿no? Y pues ya también cuando me pasan cosas malas en ese aspecto como lo de TikTok, tío Pues la verdad es que me he quedado flipado, sinceramente pues no me he dado cuenta hasta ahora que me había baneado otro vídeo Literal, macho O sea, es de loco, tío Es de loco. Pero bueno, son tres días, o sea, estamos a sábado Es el martes, ¿no? El martes me quitan el baneo Pues del tirón Esperemos que no vuelva a suceder, tío, yo qué sé, ¿sabes? Chichi, me encanta, tío, como lo dice chichi, ¿sabes? Guapísimo Todos están eh, perdidos eh, aquí dices campeona ¡No! En la caña, eh Pobrecita Pobrecito, Loki el, el granfa Es la polla Esta parte no Es la mala Yo yo de esta parte de pequeño me acuerdo Pero claro, o sea Tampoco lo asimilaba O sea, de esa forma eh, El, el Clonoa Eso es muy divertido y parece una mezcla de Sonic, Kirby, Mario 64 Y Silvestre, el, ga el gato Me encanta eh, Es que este juego salió sale paralelo, campeón Pero le hicieron bullying entre las demás compañías Como un ha Los creadores de, de Crash Banding, Campeón, Tomba, Spiro, Le hicieron un poquillo de... Y al final este juego pues no se comercializó tanto, es lo que hemos estado hablando con Lucky a lo largo de esta semana y junto con Nacho también, que es normal. O sea, grandes empresas ya literal pueden llegar a eclisar, ¿no? O tapar a un juego boni bonito como este, tío. A mí me encantaba de pequeño. Me sigue gustando y me, me está gustando mucho el remake, es un remake, o sea, la polla. Va, F, sí, campeón, claro, antiguamente las cosas eran diferentes, en literal pero sí que tiene momentos tristes para lo que es un juego, vamos. Porque yo qué sé, ni en Cerda pasa ese tipo de cosas. En plan, ya ¿me entendéis? En League no pasa ese tipo de cosas tan sad. Pasan algunas con los Goros, pero tampoco tan, yo qué sé. El abuelito no, el chichi, pobre Lucky. A ver, sabía que iba a llegar ese momento. Yo no, ¿sabes? Yo no había caído hasta, hasta que vi el, el Zeppelin, campeón a Lucky. Cuando vi el Zeppelin ya supe básicamente que era el momento. El bicho este lo odiaba, ¿sabes? Lo puto odiaba. Te lo prometo, era uno de los, de los bosses, tío Que, que más, más, más coñazos te podían llegar a dar ahí Pero ahora es el alien, tío O sea, este, Dios, ¿verdad? Es el alienígena Hermano, qué guapo Este era uno de mis bosses favoritos, era una, como una, una mantarraya voladora Es la polla, gente, es la polla es la, Está muy bien hecho el juego A ver, es una cobra mantarraya voladora que no sé Es Baladium, güey, gente, y después si ya has utilizado El me gratis, no te va a dejar sino ya te va a decir, pues, tienes, debes de pagar, ¿no? Vale, cuando está aquí le pego, tío, o sea ¿Qué coño, tío? Baladium Súper guapo, ¿eh? Súper guapo. La de question mark Era esto, ¿no? Sí, tío. Era esto, era esto. ¡Uy! ¡Coño! ¡Halla! ¿Qué ataque nos hará ahora el concha su madre? Ahora. ¡Oh! ¡Hijo de fruta! ¡Let's go! Eh, parece un marihuano, ¿eh? La hoja esa parece un poco marihuano, ¿eh? ¡Hijo de la madre! CTM, ¿habéis visto eso? ¡Wow! ¡Qué defensa tan estratosférica! O sea, quedándome... ¡Oh! ¡Bro! Pero sí... Si... Si estaba yo al lado Hijo de fruta Me gustaba mucho este boss Porque, tío, tenía un rollo muy, muy guapo Con las flautas y tal Claro, es, es la cosa O sea, a ver, yo te lo prometo Campeón aluki Que gracias, por supuesto, al Prime eh, Yo como creador de contenido Y, lo, y nuestros compañeros y compañeras aquí eh, En Twitch eh, Por supuesto hemos podido llegar a tener también Un poco, ya me entendéis De, de motivación también eh, Gracias a que el Twitch Prime Ofrece suscripciones gratis, tío Literal Vale, en este sí que me, me va a dejar pegarle Let's go Puto bicho, tío Ese... Bueno, sí, la, la cobra la, eh, la cobra marihuana eh, Marihuana, me, me cago Qué hijo de fruta, ¿no? ataque me va a hacer? Ahora sí, ¿no? Bro, Entonces... ¡Oh! ¿Y eso? Esto es un ataque Pokémon, tío Mierda, ¿qué cojones? ¿Por qué no me ha dejado pegarle? O sea... ¿What? Ah, porque está en rojo, en verde O sea, en amarillo parece, parece un semáforo, cabrón Ahora sí, ¿no? De fruta, no me deja darle, tío, maldita No me jodas, bro Y estos putos eh, tiraritas no se pueden matar de ningún modo ¡Uy, ¡Coño! ¿Ahora sí? ¿Qué debo hacerle, tío? O sea... ¿ah? No entiendo uh, Nani ¿Se me ha quedado buguete el bicho? Sí, ¿no? O sea, le estirando en la zona, o sea, le estirando en los... Coño, ¿me entendéis? Los coloritos, en los colores eso que veis ahí, en plan... Esas gemas ¿Ahí dónde le tengo que dar? Que te lo ponía en la bio de, del bicho, ¿no? Obviamente, pero... Qué sad... Qué raro que no le dé, ¿no? O sea... ¿ah? Reinicio el boss o algo oh, No puedo, o sea... ¿eh? Sería guay que pudieras en verdad pegarle con el, con el anillo Pero no te deja Vale, aquí me va a dar sí o sí, ¿no? Supongo A ver si ahora sí... Ahora, menos mal, y sus muelas. O sea, claro, es el en el momento, justo, uh, ¿sabes? ¡Eh, eh, eh! eh ese golpe? Ahora sí le tiene que dar. Va, ah, menos mal, gente. Uh, uh, uh. súper <risa> raro, ¿sabes? En plan, se me había quedado bugueado, coño. Espero que no me lo destruya. Vale, aquí arriba, boom. Y ya me quedaría los de abajo. Una no, super Prime eh, la puedes usar todos los meses. Yo la tengo, la uso eh, para Magmael, ¿sabes? Que eh, la tiene solo cuando aparece en eh, un correcto el nombre. Claro, o sea, el Prime, exacto. Aunque también. Es cierto que muchas veces se queda ultra bugue y... Oh, lo matamos, qué bien. Y os deja incluso el símbolo aún así eh, teniéndolo de... El, el volver a suscribirte. Yo me acuerdo que lo, lo he hecho varias veces ya y es raro, pero me ha dado dos veces la, la gratis, ¿sabes? Las otras han sido pagando, obviamente. Pero está bien, son ventajas. Es más que obvio. Amazon son muchas ventajas. La verdad, muchísimas, diría yo. Sobre todo también en términos de videojuegos te dan bastante. En teoría me debería aparecer, pero en idea. Sí, campeón, ¿te aparece exacto En vez de lo de la donación, ¿te acuerdas del miércoles que donaste los 100 bits? Que te sale ahora el emote al lado del huecito de la suscripción, campeona. El Ed que se llama ese Digimon. Ahora te sale lo del Prime, Aro. Me pasa que el otro es más bonito, ¿sabes? El Ed Bemon. Ahí en Don't For? o Gran Pachichi, tío. Pobrecito, tío. Eh. Qué máquina, hermano Que mirad la gotita, ¿sabes? Qué guay, tío. El tío O sea, la vida es corta Pero es wonderful Es preciosa El niño del viento Sí, sí, tío Qué guay, tío. Qué momento tan épico, tío. That's your. Bye, Chichi. Eh. Your destiny. Qué guay, tío. Yo eso no te lo prometo. No, no me acordaba. De pequeño, yo esto, ¿sabes? En plan. Me daba más ganas de jugarlo. En plan, voy a matar al bobo, ¿sabes? Voy a matar al bobo Ma Ma Ma que ha hecho esto. No, esta parte me hace llorar, pobre Loki. O sea, no es mi intención. Lo que pasa es que es bastante triste, ¿eh? Claro, yo de pequeño es eso Quería, quería destruir a, Quería destruir al, al boss Quería destruirlo Al maldito eh, caracuervo, cara El caracuervo come caca Pobrecito, tío, Clonoa Pobrecito, Clonoa Vamos a darle un poquito para adelante Es triste, tío eh, Es Pamela ¿Os acordáis del segundo boss? Que eran pececito, o sea, los pececitos La madre y la hija on my bug. Hurry up. vamos a darle. Qué guapo, tío. Al templo del sol, tío. Estaría una vez cheto con el setup de, de la misión, ¿sabes? Principal, por ejemplo, que eso me pasó a mí en el de Witcher cuando lo jugué por primera vez. Y gracias de nuevo, campeón, a Lucky. Where, where we are? Uh, it's you, little rap. El cuervo oligoputa está hasta aquí. Este es el malo de todo el puto juego del clonó, lo odiaba de pequeño, tío. Sí, este es el Joker, claro, lo que dice lo que dice Lucky, nos quedan dos zonas, tío. Este es el hijo puta que se ha cargado nuestro chichi, ¿sabes? Muchas gracias a todos y a todas por estar dando tanto apoyo, tío. Literal, incluso en juegos, ya me entendéis, de Play 1, que le tengo tanto cariño como el Clonoan, tío. Me cago en la leche. Le estoy dando al L1 porque vamos con pies de plomo. Ya sabéis, a ver, de, de, lo, lo, lo mejor de traer Clonoan al canal, aparte de revivir la nostalgia con vosotros y con vosotras, ha venido una buena persona como Lucky, literal. Y ya se ha quedado en el canal, eso es precioso. Pero eso pasa de Higo Breva, ya sabéis que. a escoger entero de nuevo. Hijo de fruta. Bueno, puedo hacerlo mejor, está bien. Óptimo. ¡Mierda! Ahora, concha a su madre. XD, brutal, macho. Es que ya cuando llegas al final, campeón chapa, cuando tú te caes, no te dejas ahí. ¿Sabes lo que te digo? En plan, no tienes point ya es más jodido todo. Y yo, tú no serás compadre portero de discoteca, ¿no? Está parando todo, y yo. O sea, no te vayas a estar lejos que te voy a dar en el culo. Y yo, no le da ni una. Bro, que lo tengo matante de que cambie. En la vida, ¿no? O sea, ahora. ¿Pero ¿Qué te pasa? Ahora, ahora, ¿qué? qué pe ¿Nani? Ahora, hombre, gracias. Ahora, hijo de fruta, va a cambiar. Va a cambiar, va a cambiar ya, vale. Voy a hacer lo de los colores. Lo que ha hecho Lucky, que va, joder, madre mía. No me quedaba otra que pensar eso. Claro, los colores, pero qué gracioso. Eh. Vale, veis por el verde lo primero, ¿no? O sea, y yo, aquí si esto es una fumada que te cagas, ¿eh? O sea, bro Una fumada que te cagas, ¿sabes? El código lioco eh, se queda corto ¿Me caga un panete? Ah, la madre que le parió El azul, lo peor de todo, gente ¡Ey! Hey. Joder, me quita toda la vida posible Creo que le quedan unos 5 o 6 toques, ¿eh? A ver Ah, vale, vale, paso por encima y me va ah, Ok, ok, pues ya estaría Hago eh, uno para adelante, uno para atrás y ya está Vale, vamos otra vez para allá Perdonadme, voy a hacer focus para terminarlo rápido Este bicho, pues, un poco pesadiño En cierto modo, hola, ¿qué tal? Eh, gentleman, vamos a meterle, eh, ven para acá Y si te doy ya, de puta madre, de puta madre Vamos, gente, se puede Is we enable? Hmm. Hmm. Right now Bien Right Now, ¡Hey! ¡Ahora! ¡Me he quedado otro! ¡Ay! Espero que no cambie de forma Gente, tengo que matarlo Debo de matarlo Mierda, va a cambiar de forma ¿Este es el ¿Le ¿Eso lo que estoy haciendo? ¿Estoy haciendo? el mítico, el golpe celestial. Bueno, en plan, son misiones secundarias que os permiten bueno, bueno, seguir avanzando la historia. Pero no os carguéis de muchas misiones. Si no, te recomiendo para el golpe celestial que tres eh, cambaduras de clase samurai mínimo de nivel 3. Sí, vamos a notarle. Eh, vale, me voy a hacer focus en el en azul como antes. Sí. Nah, pero es la gracia. O sea, yo el día que lo pueda jugar, me la haré. Bueno, menos de. Igual que. Bueno, igual que Darso, el del Ring ya me entendéis a lo que me refiero, Chapa y pibardo. Me la haré rapidillo. No me dura mucho ese tipo de juegos, obviamente, porque las mecánicas no son tan difíciles como el Sekiro, como el Dark Souls, ni nada de eso. En plan, son normales. Al nivel de Nioh. Nioh también es fácil, la verdad. O sea, literal. Y solo jugué una vez Argo Churima. En plan, no en mi casa, ni en mi play, ni nada. En casa de un amigo. Y que, que, que la tiene la novia, digo, eh, y me lo enseñó cuando salió. Lo jugué y digo, bueno, está guay. Pero con el tiempo eh, vi más gameplays y trae Y fue más gracioso, no solo juego ya, sino el simple hecho de que... Es muy fiel a, a lo que es un puto samurai, ¿no? Ser un samurai, que eso es lo que mola, ¿no? Prácticamente es en la piel de esa, de esa época. Samurai, que está guapo. Lo único que es un juego exclusivo, ya me entendéis, los niños no tienen culpa de nada. Simplemente que las consolas están hechas para las personas de... Ya me entendéis, ¿no? De grandes, que estén trabajando y se lo puedan permitir gastarse 70 pavos en un juego. Porque el mal al que te enfrentas está eh, medio complicado. Claro, si no tienes el PER necesario Qué calor chiquillo, tú tienes aire, eh, papá eh, hace una calor increíble, te lo prometo Álvaro Aunque hoy eh, puedo, puedo más o menos respirar bien Y te lo juro esto, tío, que te sonará Esto esto no da ni frío, o sea, no da ni frío ni nada Te, te mueve el aire Yo acabo cada directo que me tengo que ir a la ducha del tirón Y, y te lo prometo que, que me da algo, tío O sea, me da algo, en plan me noto muy, muy denso Después de terminar el directo Como que ya me duele la cabeza, la habitación tiene un calor increíble Y es algo brutal, pero lo llevo bien O sea, pues podría llevarlo peor la tengo, eh... Ale, penúltimo. Hostia, eh, eso es un ventilador. Claro, la cosa, o sea... Eh, la cosa es un ventilador de aspas de estos grandes, Álvaro. O sea, no esta torre chiquitita. Pues creo que eso nos queda una fase, chavales y chavalas, para terminar el clono, la verdad. Pero me gustaría traer el juego de los pingüinos, el juego que me instalé ayer de Epic Game gratis. Y tú, mi hermano Álvaro, o sea, allí tenéis aire, aunque sea yo que... Yo eso lo digo a mis padres. O sea, y vais a pagar lo mismo poniendo el aire o no. O sea, es que tienen como el... el... El canon de que el aire consume más que mi ordenador. No, no, ellos, o sea, todo, sabe, yo que sé, el voltaje que tenga, compadre. Hombre, no es para tener el otro día puesto el aire, pero. que lo puede poner en las horas más altas del día. Déjalo empezar y campeón, o sea, a ver si mi madre me trae un paquete de tío, en algún momento. Gente, llegamos casi al final del juego, por fin. Me ha encantado lo de Sandri, como habéis visto un pezón, se ha dado cuenta, ¿eh? no me he dado cuenta de nada, tío, me encanta Yo le explico eh, lo que es un chonen y los tipos, será, so, o sea, pronto, eh, sabes, las pesadillas, no me ha dado tiempo Te dice, ¿qué coño es esto? Esto es un sueño, ¿no? Te dice, en un sueño no hay como, sabes, no hay la forma de que una pesadilla se interrumpa, ¿no? Va a tener que removerme, ¿no? Como matarme, ¿no? Realmente eh, me, va, me va a tener que eliminar. Este es el final boss de Thor Clonoa entero. Por la creación perfecta de Nathan Zong. Eh, Nathan Zong es básicamente el demonio que quiere invocar El hijo puta este. Un visitante. Un viajero... Full list. O sea, full list. Full list dream. ¿Qué coño era eso, hermano? Ese vocabulario. ¿De dónde lo ha sacado Clonoa. A lo mejor se lo ha inventado el contexto. Ya sabéis que Clonoa tiene un... Sabes Un lenguaje propio. Doritos malvados, Doritos eh, encarcelados eh, com Cometidos eh, Ha cometido un crimen en la fábrica de Doritos Quiere ser comido, eh Pero eh, no lo que no quiero Qué rico Doritos campeón, te lo prometo Que por ejemplo, uf, México, Chilito Y yo, Japón Hay Doritos campeón de Zari de cualquier sabor Aquí en España, ya ves, sabes, lo típico ¿sabes? Los Doritos verdes, los Doritos naranja Y si como mucho te encuentras un paquete negro Que hay que pique un huevo Si haces, eh, si haces eso, eh, luego eh, no te quejes De, de que no, ¿Será? <risa> Gatito malvado, gatito encarcelado Cometió un crimen en su pasado El gatito quiere libertad, eh, pero no puede tenerla eh, Ya, porque es un gato eh, de la cárcel El gato de bueno, Marra miau, bueno. el hijo puta eh. Y no me quejo, eh. Yo, eh, estoy good Chico mis panas en el jean. Ya, pero coño, bueno, ya os echaréis, novia, campeón Papá, ¿Qué tipo de series B? ¿Te refieres a humanas, campeón, o a, a anime? O sea, yo en verdad, lo que veo es anime La mayor parte del tiempo, pero series así De humanos me suelen gustar las la sobrenaturales, realmente. La mayor parte del tiempo, campeón. Eh, ciencia ficción, al fin y al cabo. Estoy deseando B, Willow. Que Willow a lo mejor no sabéis qué peli es. Qué peleé, pero de ahí, eh, J J.Torkier, obviamente, fue quien pilló el concepto para desayunar. ¡Ah, qué guay! Pues mira, el de las sombras me parecía la bolla, ¿eh? Afirmo, me encanta. El de la sombra me parecía la boya. Eh. Siempre me lo cogía en el Naruto... ¿Naruto Chimpuden? Sí. Literalmente. Me lo cogía ahí, tío. ¿Os apetecería ver un juego de Naruto de One Piece? Pregunto. En plan... Pero si es de pelea, si es de pelea mejor, ¿no? O sea, o no. Es que no sé hasta qué punto puede llegar a seros divertido. Porque creo que ese tipo de juegos no. O sea, en Twitch no son existentes. Pero lo puedo llegar a adaptar. O sea, porque sé que os gustan mucho los lore de esas series, tío. <coughs> Para jugarlo antes de terminar directo va de puta madre. Bueno, gente, voy a intentar centrarme y hacerme el juego hoy eh, Literal, que estoy tardando una maldita barbaridad Porque se está jodiendo bastante el final del juego Se está poniendo bastante complicado Y, por supuesto, muy raro, ¿no? Me cago en la leche eh, Perdón por tardar, pero eh, la nocilla eh, se negaba a salir ¿Y eso de la que hace la tienes en el frío? Ja, eh, solo eh, atrae, eh, atraer a mujeres eh, de gran carácter Me da grandes dar, me encanta Chikaku e eh, eh, Inochi con un emulador eh, de ese puede, ¿en serio? Hostia, a ver, eso sería la caña, la verdad Pero, ah, porque no hay o algo Para PC así no hay, a no ser que sea ese Naruto Chimpuden extraño, campeón Juanjo ¿Sabes lo que te digo? Es que a mí me gustaría un juego Yo me acuerdo que jugó un Naruto, pero era de rol En plan, era puro rol, tío Fuera de coña, os lo juro de corazón Vaya mierda de Final Boss también que te pone aquí el Clonoa, tío O sea, un poco de mierda, así que, gente, le, le partió la cara no, eh, no, es de, eh, no es Ese tío de Nocilla, es eh, Nocilla Que sale por... Que ha ido al puto cuarto baño, sí, sí, en Naruto Ch Ch Shinobi Strike, en ese juego es de, de Historia, pues, sí, pues puede ser ese ¿Por qué juego de la DS? Pues entonces tiene que ser ese Campeón también, he jugado ambos Cuando era más pequeño sí que me gustaba, en plan, ya era bruto No, no, pero entonces no, o sea, no lo sabía Con el desmune Con el desmune, qué gracioso, pues es que yo me acuerdo que había uno Que era chiquitito, Juanjo y Lautarán eran... El muñeco se veía pequeño, ¿sabéis? Pero era de Naruto y a mí me gustaba Típico rollo, ¿sabes? Pilla a churique, los tira, pilla a Guna y los tira, ¿sabes? En el mapa ¿Os acordáis de un juego? Hostia, qué guapo Un juego de chin-chan, gente Había un juego de Chinchán que me encantaba de pequeño, bro Era de la Nintendo DS Qué guapo Ahora que caigo ¡wow! del loco ¿eh? No le llegaba ni ni de coña, ¿no? Yo, un o sea, compadre, no te pases ¿Sabéis cuál es? Qué guapo ese, tío Guapada ¿Lo, ¿lo tiene? Diablo, qué flipante Qué guapo, tío Guapísimo, Juanjo, campeón Me pegaba las horas muertas en verano jugando así el Mario 64 De la DS Que tiene ese, ese. tenía ahí a cosas hard. Y te podía transformar en Héroe Y todo eso, estaba guapo Pues mira, eso Estaría guay traerlo al canal, ¿sabes? En plan, seguro que tiene su público y tal Obviamente, a ver, mínimo Porque es un juego de, de Game Boy Advance Pero al mismo tiempo pienso que estaría muy divertido Yo me lo pasaba muy con ese juego Tipo, eso es los semáforos, eh, Exacto, lo tenías que poner en verde Eso, ese, de qué guapo Me acuerdo que había una fase Que lo odiaba, campeón Juanjo mm, Era la voladora en la cual tú tenías que volar con Con el elefante volador Y yo, exagerado Esa era la polla muy, muy chulosa o Un juego que me parece eh, súper completo Para el tiempo que tiene O sea, yo no me acuerdo ahora mismo del juego del nombre Pero si yo lo busco ahora mismo de Nintendo De ese juego de chinchán, sale ese, tío Papá, cogete una escopeta y mátalo Un pesado campeón de Star y Tiene más ulti que eh, el Elden Ring Me cago en 10 este es el Final, Final, Final Boy Ya nos vamos ahora un poquito Por supuesto que no sé si el Valorant me va a abrir Pero lo intentaré Nos vamos a, al juego de los zombies a y El juego del Dead Rise, si os acordáis El que nos regaló ese giro, no El otro que es como de broma Todos son los zombies de broma Hoy jugaremos a ese, literalmente Ambos me lo haré, es más que obvio Pero primero me gustaría terminar con Clonoa, Que llevo dos putas horas eh, La verdad es que hoy, porque hemos, hemos, hemos hablado muchísimo, gente Hemos hablado mogollón, chaval Eso es bueno, eh O sea, eso es la caña Yo incito al máximo exponente a que todo el mundo pueda llegar a hablar, tío el Valorant a mí eh, se me está actualizando Hostia, pero es porque no ha jugado en dos días quizá, campeón Juanco. Es que no lo ha actualizado, campeón, no te voy a mentir No lo ha actualizado y es una putada que te cagas Pero, pero bueno, no sé, o sea, no creo yo que pase nada malo A lo mejor una actualización está pequeña Hace dos días sí que había una actualización que tardó un poco más en directo incluso Y no me dejó jugarla, campeón Juanco. ya me entiendes a lo que me refiero Odio cuando Valorant tiene una actualización que te impide jugarlo Y te dice que debes de, de reiniciar el PC Eso me mata por dentro, tío, es como, pero en serio, hijo puta no, es, es, es anti, eh, no sé si es antigua o es de ahora A ver si ¿sí son dos juntas, campeón Juan O son las dos antiguas Que no sé, la verdad, no tengo ni puta idea Fancero tú es, es el típico achón Que se sabe perfectamente por qué ha cambiado Algo en concreto del Valorant, pero yo si te soy sincero No noté mejoría Ni nada, no noté nada en el Valorant Vale Ugoo uh -huh. Clonó a dos, gente. O sea, clonado uno, ¿eh? Eso solo. Repetimos. Es ¿eh? para YouTube, gente. Para. Es eh, mentira. Clonado uno, gente. Es totalmente hecho, enterito. Disfruten por supuesto del Andy. Guapísimo. Yo cuando vuelva eh, al Barorang tendré que actualizar. ¡Uff! Campeón, yo te recomiendo que en tu rato libre, o por lo menos solo lo diga Brago que lo actualices si tiene más tiempo. XD, literal, menos mal, campeón, Abezari. Y... ¡Let's go! Y viene el pececito, ¿Os acordáis del primer boss? Que era un, una, una pececita. Eh, hace dos días eh, no lo toqué. Entonces, campeón, esa ¿eh? es la acumulativa. Eh, todo el mundo, everyone, ¿no? ¡Grande! Espero que le haya gustado O sea, el 2 no creo que me lo, me lo vaya a hacer en directo Porque es muy denso Pero el 1 sí que me lo he hecho, tío O sea, recordaba mucho más el 1 Mi hermano me lo desmintió Yo me creía que había jugado al 2 de pequeño Pero mentira, ¿sabes? El 2 nunca llegó a España, tío ¡Well done! Well done. Eh, ¡Eh! Increíble que me un Juanjo La última fase me ha flipado, ¿verdad? Pero yo, yo no lo recuerdo así Es que claro, era muy pequeño Yo tendría 9 años cuando jugaba esto O sea, daros cuenta que eh, De los 90 al 2000 película, juego, toca yo de una manera increíble Los juegos eran, ya me entendéis, ¿no? De diferente manera Me encanta que tenga la puta voz de Omaru Moshinjaru Increíble, hermano O sea, la energía de las personillas sigue libre, ¿no? Te dice, Nazazun shall be born anytime now O sea, bueno, que renacerá básicamente en algún momento Ya me entendéis, las pesadillas que controlan el mundo, ¿no? El mundo de los sueños eh, Junto al prisma, ¿no? La esencia de Phantom Mill, Phantom Mill es el sitio de, del 2 ¿Os acordáis? Eh, lost, uh, there, eh... Vale, ese es el dragón del final En el clonado exacto El clonado... Puede que me lo haga Pero no, ahora campeón Juanjo lo prometo que me puso súper nervioso Y... ¿Qué es eso, yo Que cada vez tengo enfoca más en el juego A un juego chill, ¿no? En plan, me puedo parar, tío Un sueño extraño no una B, el Will Be eh, O sea, volverá ¿Me entendéis? No, volver otra vez a ponerse en marcha ¿Escuchas eso? Es el extraño sueño eh, Del mundo acabándose Pizza con piña, campeón ¿eh? Cuidado que Sarai Sarai, Nicole y, y Jeffrey nos pega ¿eh? Me encanta, le gusta la pizza con piña, tío Yo le daría muy, muy gentilmente la pizza a todos ellos ¿Voy a comer, Coco? ¿En serio? Qué gancho, eso buenísimo, campeón Y me flipa eh, el move que lleváis, tío Junto con la fruta y tal, ¿sabes? Me mola mucho eso Porque eso vais a vivir más años Hostia, segunda fase, gente Gente, segunda fase, man Pensé que la había terminado No es el clonador, Juanjo, ¿eh?